Repaint Para este Repaint elegí a Rafael de la serie 3 de Blind Bags. Los sobres cuentan con un Blind Code Una marca casi invisible hecha presión en un costado Bien, vamos a abrirla Utilizaré un primer gris Model Master, aprovecharé el color para dejarlo en las bandas y caparazón de la espalda. tamilla en color blanco para el pecho gris fantasma de model master para la piel. Pintura negra acrílica comics para el wash en negro. Ahora que se secó la pintura, solo falta armarlo. Este Rafael en la versión Nickelodeon luce ahora un look Eastman and Layer contrastando con los colores brillantes que fueron utilizados en esta línea. Rafa es mi personaje favorito de los hermanos. Una lástima que su producción fuera cancelada, aunque aún me faltan algunas figuras para completar mi colección. Estos colores eran los usados por Kevin Eastman y Peter Laird, los creadores de las Tortugas Ninja en los cómics. Luce muy bien y me deja con ganas de más. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!